Yo me llamo Floriberta Alicia López-Salmorán. Tengo 54 años. Y estoy en el municipio de Santa María, Yucuiti. Mi mamá se llama Sebastiana Salmorán Carras. Ella tiene 84 años. Ella viene del una ranchería de San Andrés, Cabecera Nueva. Ella sembraba maíz, frijol, y este, ya después se vino aquí a, al municipio de Santa María, Yucuiti, y ya empezó a trabajar en la cocina. Ella madrugaba mucho, porque este, antes no había luz y tenía que levantarse de dos a tres a 3 de la mañana para que martajar el nistamal en, en el metate y remolerlo. Pues la cocina es sencilla, es, se cocina con leña. Es más sabrosa la comida que cocemos en, con leña que con la estufa tiene otro sabor. Pues hace su salsita de huevo, o su caldito de pollo, un amarillito de pollo, de res, y es la única que pues, les daba de comer a las gentes, otras personas que llegaban de otro de la ciudad. Y como ella no le gusta cobrar muy caro las comidas porque es muy compadecida con la gente, luego dice que a veces hay personas que no traen mucho dinero y ella no les puede cobrar muy caro. Hay personas que quedan muy agradecidas. A veces, cuando vuelven al pueblo, les traen su regalo a la abuelita. Porque así con ese trabajo que tiene, de allí hemos venido a, manteniéndonos y así hemos salido adelante. A veces no toman en cuenta el quehacer que uno hace en la casa. Pero es más trabajo para uno estar en la casa porque que ya lavan la ropa, los trastes, barre uno, a moler, a hacer la comida. Y que los hombres nomás es un trabajo que van al campo. Y a uno, las mujeres, es más trabajo para, para uno. Pero ni con todo creo que lo hacen nomás rápido. Y no me animé de dejarla sola porque se iba a sentir más triste o se me iba a enfermar. Por eso cuando yo me casé, me quedé con ella aquí y sigo viviendo con ella.